Buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este seminario sobre acción ambiental e igualdad de género. Eh, un seminario que además va a tener una presencia completamente plural, eh, vamos a tocar temáticas diversas y creo que es un cierre más que interesante y más que potente para esta Semana Medioambiental Iberoamericana. Como bien saben, eh, todos los eventos van a estar online durante casi un año y las personas que nos están acompañando hoy en directo tienen traducción al portugués y al español disponible justamente ahí abajo y pueden realizar sus preguntas en el chat y al final habrá un coloquio en el que se dará eh, paso a las preguntas. Entonces, sin más, muy feliz ya el, el, el último día de, de esta semana con tanto contenido tan interesante eh, les queremos agradecer desde el Observatorio La Rábida a todas las personas participantes en este seminario y sobre todo a CEPAL, a Marina Casas, que voy a presentarla ahora mismo por toda su implicación en hacer este panel realidad y por moderar tan excelentemente como ya sé que, que lo va a hacer. Marina Casas es especialista en género, de la, parte de la Unidad de, de Economía y Cambio Climático, de la división de, de desarrollo sostenible y asentamientos humanos de la CEPAL eh, lleva una carrera increíble no trabajando en género más de una década pues, en distintas organizaciones Naciones Unidas eh, ha investigado ha escrito ha estudiado eh, y realmente es realmente una especialista en la región en este tema así que adelante Marina el panel es tuyo y muchísimas gracias por estar acá Muchas gracias, Rosa, a vosotros y a vosotras por, por la invitación y, y también por darle calidad a, a, este, a este espacio, a este panel, con un tema que es de, de, de suma importancia ¿no? en un contexto de pandemia ¿no? que ha tornado implícitos todos los problemas estructurales ¿no? que definen el estilo de desarrollo eh, generalmente ¿no? de los países de América Latina y y, bueno, y esta crisis sanitaria y que, que rápidamente se ha convertido en una crisis económica, social, humanitaria y a una escala mucho mayor eh, que en otras regiones del mundo. ¿no? Esta crisis eh, de manifiesto el carácter estructural de las desigualdades de género y la fuerte exposición que tienen las mujeres a, a los impactos. ¿no? Sabemos que, que ahora mismo estamos atravesando una contracción económica muy fuerte, eh, atravesando la mayor calidad del PIB. Eh, de, desde de, el mundo en desarrollo y la crisis económica sabemos que tiene una cara y es la cara de las mujeres. Eh, los niveles de participación laboral de las mismas en la región han pasado del 52% en, en 2019 hasta el 46% en 2020. O sea, sabemos que, que en esos sectores que han sido más golpeados por la, por la pandemia… Eh, han sido, estaban eh, fuertemente representados por las mujeres, a la vez que estaban las mismas como frontliners, ¿no? como en primera línea de, de la gestión de la crisis también. ¿no? Y esto representa un retroceso de, de más de una década en, en, en la incorporación de, de las mismas en el mundo laboral. Además, sabemos que la región está experimentando eventos climáticos extremos, ¿no? desde huracanes, sequías prolongadas, inundaciones y tormentas que se convertirán en más frecuentes, eh, intensos, eh, si seguimos, ¿no? Eh, la inacción ¿no? eh, por estas razones tenemos tratado como emergencia climática y sabemos ¿no? que por, por los temas sociales culturales eh, que van asociados las, las mujeres pueden encontrarse en este grupo ¿no? de, de personas en situación de mayor vulnerabilidad en términos de pobreza monetaria de tiempo y sobrecarga de trabajo remunerado y de cuidados y una inserción precaria en el mundo laboral la cual les las tota de menos herramientas e ingresos para enfrentar los impactos que el cambio climático eh, bueno, ya está, ya estamos viendo cómo se está manifestando. ¿no? Entonces, sabemos también que ante esta situación hay una cantidad importante de colectivos de mujeres que se están organizando presidencia, presidencia, en acciones de incidencia y resistencia en defender el derecho al acceso a la tierra, al agua, a los bienes comunes, a la conservación de la cultura, a la soberanía alimentaria y estas redes además de apoyo ¿no? dentro del del tejido familiar dentro de la comunidad y muchas veces cuando se sobreviene un impacto natural a consecuencia del cambio climático, estas podrían de ¿no? Es importante hacer una especial mención a las mujeres y a las mujeres indígenas, a las mujeres ¿no? en, en, en, en, en, desde esta perspectiva interseccional en toda su diversidad y el rol fundamental que tienen en la, en la conservación sostenible de los recursos naturales de las cuales depende la supervivencia de las familias y las comunidades y contribuyen a conservar bienes globales. ¿no? Entonces, eh, como vamos a ver esta sesión con las, con las panelistas que tenemos en el lujo, que es sin más dilación, voy, voy a dar entrada. Eh, la primera panelista, bueno, que es nuestra agenda de acción ¿no? para el empoderamiento climático que en, en Nueva América refleja la necesidad de escuchar esta pluralidad de voces y encontrar espacios de participación para, para, para diferentes personas. Y colectivos entonces bueno ahora tenemos a nuestra primera eh, panelista nuestra primera panelista eh, es eusebia, eusebia chevi solís Eusebia es psicóloga es sacrofeminista especialista en estudio de la mujer y género por la universidad de salamanca y es máster en mediación de conflictos de la universidad de Granada también es máster en equidad y desarrollo por la Universidad de Vic en Barcelona investigadora social, consultora en temas de género y ambiente, es especialista en prevención de violencia contra las mujeres. Eh, además, la señora Chevi cuenta con una vasta experiencia como educadora popular feminista a nivel territorial, activista de la organización feminista Espacio e Encuentro eh, de Mujeres en Panamá. Entonces, doña eh, Eusebia nos, nos va a hablar sobre el Espacio de Encuentro de Mujeres en Panamá. Adelante, Eusebia, tienes la, la palabra. Hola, buenos días a todas y a todos. Eh, voy a dar inicio agradeciendo la oportunidad que nos dan como organización para compartir la experiencia que tenemos eh, trabajando eh, por la equidad de género y, y condiciones eh, para mejorar las condiciones también climáticas en las comunidades el espacio propiciar esos encuentros de mujeres que quizás si no tuvieran estas oportunidades no se conocerían. Y no están solas no porque el espacio de encuentro está, sino que no están solas porque hay otras compañeras que están con ellas en las mismas reivindicaciones. Yo creo que uno de los objetivos principales en este momento de este encuentro es propiciar esos vínculos y que se establezcan no de nosotras con ellas, sino de, de, de ellas con, con ellas, con las demás se da cuenta la mujer ¿no? que carece de muchas cosas básicas para su supervivencia como es el agua, el agua y el derecho a la tierra. Entonces allí comenzamos a ver que la mujer, eh, el lote, el, la casa está a nombre del hombre, entonces necesita ella también apoderarse de, de cosas que son propias para su subsistencia ¿no? y una de esas necesidades es el agua no hay agua, entonces nos vinculamos en la lucha del agua en Chilibre, en general, no solamente por comunidad, sino en general, porque aunque la potabilizadora estaba en Chilibre, algo increíble, Chilibre no tenía agua potable. Mi nombre es Mari, vivo en Chilibre, y estoy en esta lucha para que todas tengamos agua en nuestras casas. Yo me abastecía de un acueducto rural que no nos daba agua a nosotros, a la comunidad. Hubo un conflicto y nos negó el agua. ...donde en mi comunidad somos como 100 usuarios... ...bueno yo debido a esto... Eh, ...me vi con mucha energía... ...para nosotros hacer nuestro... ...acuento rural... ...que es con una perforación de un pozo... ...bueno mi vida como mujer me afecta enormemente... ...tengo que... ...dejar mi hogar... ...mi niño... ...tengo que hoy me lo traje... ...o sea como mujer me afecta bastante bastante... ...cansancio... ...porque nos agotamos... ...pero... Me afecta, pero yo sigo persistiendo. Muchas gracias por el video, Eusebia. Adelante, tienes la palabra habla y puede mostrar el trabajo que como organización feminista venimos haciendo en Panamá, trabajando con mujeres dentro de las comunidades, como en esta ocasión, que ahorita eh, me encuentro casi eh, en una comunidad, eh, en un contexto eh, bastante rural, eh, con, con condiciones eh, de pobreza muy grandes y, y con muy poco acceso a acciones de desarrollo. Como es, por ejemplo, el tema de garantizar agua, eh, un agua apta para el consumo humano, porque no podríamos estar hablando ni siquiera de la posibilidad de un agua potable, donde yo me encuentro en este momento. Por ejemplo, ¿no? entonces, nosotras como organización eh, trabajamos eh, fundamentalmente en la formación eh, política, feminista, eh, en las comunidades a nivel territorial y dentro de esas escuelas de formación que, que vamos desarrollando en las comunidades, eh, el trabajo de la protección del medio ambiente, de la protección de, de los bienes naturales y su conservación es un eje fundamental en el trabajo que, que, que estamos y que vamos realizando. ¿no? entonces eso como un, un, algo fundamental para, para empezar, eh, nos movemos y trabajamos desde eh, un enfoque, por ejemplo, el enfoque intercultural es fundamental, el respeto a, a los contextos en los que trabajamos y a la cultura de nuestras compañeras sin violencia, sin violentar, sin alterar eh, sus tradiciones eh, y respetando mucho el, el lugar donde nos encontramos. Otro enfoque fundamental en el que trabajamos es un enfoque de derechos humanos, el derecho a la información y a la educación, y no a la educación esta que recibimos en las escuelas, sino a esa educación que busca que las mujeres recuperen la pobreza de voz con la cual eh, en culturas como la que nosotras nos socializamos, esas culturas patriarcales, donde la voz de las mujeres es anulada, pues un proceso formativo desde, una, desde principios feministas eh, lo que busca en gran medida es recuperar esa voz. Y ya recuperando y que las mujeres se sientan eh, con derecho a voz, eh, luego puedan... Eh, llegar a los espacios donde se toman las decisiones a nivel comunitario. Por ejemplo, estoy en una comunidad indígena donde la mayoría de los dirigentes son varones y que muy pocas veces las mujeres llegan a ser la dirigente de la comunidad o la casica del, del, del, del lugar. Para llegar a esos espacios se requiere trabajo y se requiere el trabajo muchas veces, el trabajo que nosotras desde la organización hacemos. Y uno de, las, de los temas por los cuales trabajamos fundamentalmente en estos contextos es la protección del agua y la protección de los bosques ¿no? y la recuperación, porque muchas veces estos territorios están siendo muchas veces invadidos por, por cultivos que, que han venido y han destruido los bosques eh, nativos de estas comunidades. Entonces, trabajar desde estos distintos enfoques pues, para que... Eh, las mujeres puedan acceder a los espacios de toma de decisiones, donde se toman decisiones que afectan directamente sus vidas. Eh, es un, es el, uno de los trabajos y de la, de la línea de trabajo que nosotras como organización y a través de proyectos eh, y de través de la cooperación internacional como, como hemos recibido eh, a lo largo de algunos años con eh, la cooperación española, por ejemplo, que, que ha apoyado estos, estos procesos formativos y... y y hoy, y hoy nos encontramos a donde me encuentro, estoy justo y no trabajando en este proyecto dentro de la comunidad eh, de la Comarca en Veragundán, en, en Panamá, precisamente trabajando estos temas. ¿no? Entonces eh, yo no quiero eh, tampoco excederme, no sé, eh, de los tiempos que nos han dado para compartir, pero el, el, el video que yo les muestro... Eh, también recoge esas experiencias ¿no? de, de, de muchas mujeres que están en las luchas eh, en defensa de los territorios y una, algo que yo siempre digo y, y que, que, que cuando se llegan a expropiar o a extraer los bienes naturales de las comunidades eh, se meten con la vida de las mujeres, se meten con los cuerpos de las mujeres, porque las mujeres sostenemos la vida y y esos territorios sostenidos por las mujeres, cuando, cuando se entran a, a, a saquearlos y a, con estos procesos extractivistas muchas veces, pues eh, son los cuerpos de las mujeres que, que muchas veces terminan eh, siendo violentados ¿no? por esos procesos. Para nosotros es por eso el trabajo fundamental que hacemos en, a nivel territorial busca también prevenir ese tipo de violencia dentro de estos territorios así que yo creo que nos va tendremos tiempo para compartir si, si la señal no se me va y, y puedo seguir aquí eh, para darle eh, cabida también a compañeras y, y podamos eh, generar un diálogo alrededor del tema que estamos tratando en el día de hoy muchas gracias muy bien, muchísimas gracias Eusebia es una experiencia eh, muy interesante ¿no? de ver eh, cómo se, se encuentran ¿no? las mujeres con problemáticas comunes y cómo, cómo comentábamos, como comentábamos también en la, se pueden tejer estas alianzas, estas estrategias eh, desde las bases ¿no? para, para generar este cambio ¿no? y para permear en, en, en todo este proceso de, de, como tan nuevo, ¿no? en el que nos estamos afectando como, como gran familia humana, ¿no? yo creo. Eh, bueno... Hablando de encuentros y, de, y, de, y de, también de conocimiento nuevo ¿no? que nos comentaba Osevia, ¿no? De, de ciertos conocimientos que en el fondo no, no están todavía formalizados, que quiero darle ahora la voz a nuestra próxima panelista. Nuestra próxima panelista es eh, Javiera Zárate. Ella es, eh, es analista en, eh, en Políticas y Asuntos Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile y es diplomada en mujer y políticas públicas y seleccionada como parte de la primera generación de lideresas urbanas del programa Mujeres en Movimiento, que es un programa impulsado desde la sociedad civil con diferentes sí. lideresas a, a nivel regional, ¿no? a nivel iberoamericano. De hecho, un, es una iniciativa iberoamericana bien interesante, ¿no? que también tiene sus, sus apoyos también en España y es, pues, está fuertemente también arraigada en la región. Y, eh, Javiera también está aquí hoy en calidad de coordinadora del proyecto de género en el marco de la COP25, liderado por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, y eh, encargada del, bueno, de los proyectos de género en general en el marco de COP25. Y es la encargada en de concreto del encuentro regional sobre cambio climático e igualdad de género, y la punto focal de Chile, ¿no? de, de, por parte del Gobierno de Chile, ante el grupo de género del Foro de Ministros y, y Ministras de, de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, ¿no? que es esta, estas dos iniciativas están todas impulsadas por, la, por Naciones Unidas y, y por, otros, por otros organismos la, con el apoyo de la, de la Unión Europea. Y, y también estamos, por supuesto, acompañando desde parte de en calidad de Naciones Unidas, en el encuentro regional. Así que, bueno, les voy a dejar a, a Javiera también que nos pueda dar esta perspectiva eh, más internacional, regional, sobre todo esta, este diálogo que también ha tenido un fuerte carácter de regional. Y que todavía quedan algunas sesiones que también ella ella misma no está bastante... Javiera. Tienes la palabra. Muchas gracias, Marina, por esta presentación. Quiero primero agradecer por la invitación al, a, lo, a los organizadores. Bueno, estoy acá como coordinadora del encuentro regional. Este es un encuentro que se desarrolla con el apoyo de la Unión Europea a través de sus programas de Euroclima y Eurosocial, y también con el apoyo técnico de la CEPAL como socio de claves en la acción climática y que me han apoyado eh, a Chile con, en, su en su rol de la presidencia de la COP25. Y también tiene la participación del de, eh, Sistema de Naciones Unidas en Chile y cuenta con el apoyo del Gran Ducado de Luxemburgo. Bueno, para comenzar les cuento que en el mar cuando Chile asumió la presidencia de la COP25 eh, en representación de América Latina y el Caribe, Chile decidió relevar el tema de género y es por ello que en primer lugar organizamos un taller técnico eh, con Costa Rica, Perú, Uruguay y también con la Unión Europea eh, dirigido a negociadores y negociadoras eh, con el objetivo de facilitar lo que iban a ser las discusiones del nuevo plan de acción de género que, se que estaba mandatado a aprobarlo en la COP25. Este taller generó un valioso aporte para el desarrollo de capacidades en materia de género de cara a lo que iba a ser la negociación días después. También, eh, junto a sapsta lanzamos una red formal de mujeres negociadoras en el proceso de la convención para que aquellas eh, negociadoras con mayor experiencia pudieran realizar una preparación y mentoría que impulsarán más mujeres en los procesos de toma de decisión. Por otra parte, eh, también en conjunto con Alemania y la Secretaría de Género de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, organizamos un evento de alto nivel sobre acción climática inclusiva y el rol de las mujeres frente a, a este desafío y en la preservación de la biodiversidad. Este evento se desarrolló, se desarrolló en el marco de la COP25 también. Entonces, con todas estas primeras acciones, eh, se logró aprobar y armonizar los dos instrumentos en materia de género y cambio climático que teníamos, que era el programa de trabajo de Lima adoptado en la COP20 y su plan de acción de género adoptado en la COP23. También otra cosa que, que hemos hecho como presidencia de la COP25 fue eh, designamos a dos puntos focales eh, ante la convención, que es una dupla mixta, está compuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y también por el Ministerio de Medio, de Medio Ambiente. Llevo formamos un equipo a raíz de, de lo que fue la COP25 para generar todas estas acciones. También quisiera comentar brevemente que Chile también cuenta con la presidencia del, foro, eh, del, del grupo de género del Foro de Ministras y Ministros de América Latina y el Caribe. Tenemos también un, un plan de trabajo y hemos desarrollado dos webinars hasta el momento. Eh, en primer lugar, eh, en, en el marco del, del 8M, este año eh, desarrollamos el webinar Promoción de la Igualdad de Género en la Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe. Y también hace poco, eh, por el Día de la Mujer Indígena, también tuvimos otro segundo webinar. Ahora, para seguir comentándoles sobre eh, lo, que, lo que fue y está haciendo el Encuentro Regional sobre Cambio Climático eh, para América Latina y el Caribe, es un encuentro que convoca eh, a representantes de gobierno, a la sociedad civil y organismos claves en el trabajo requerido para impulsar la agenda de género y cambio climático a nivel global y regional. Porque por una parte, claro, eh, ejecutamos estas distintas acciones para que se aprobara, se aprobara el nuevo plan de acción de género, pero ahora viene la segunda parte que es implementar el plan de acción de género renovado que tiene una vigencia entre el 2020 y el 2024. Entonces, para efectos de la reunión, elaboramos un documento, del trabajo, un documento de trabajo que guiara las discusiones de las sesiones en el que se abordó la acción climática con enfoque de género desde distintas miradas. Los marcos normativos, el financiamiento climático, la transición justa, las experiencias nacionales y subnacionales y un diálogo también biregional con la Unión Europea, entre otros. Entonces, este documento de trabajo es lo que ha guiado las distintas sesiones del encuentro regional y también comentar que en el, cuando estábamos eh, eh, planificando toda esta agenda, que durante todos los días, del el mes de septiembre, tuvimos también distintas reuniones bilaterales con los países de la región, para que tuvieran la oportunidad de presentar su experiencia y también participaran eh, de las reuniones. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de, del encuentro regional? Primero, identificar identificar, discutir e intercambiar información y buenas prácticas y visiones sobre experiencias, desafíos y oportunidades para los países de la región, fortalecer las capacidades de los tomadores y tomadoras de decisión para que pudieran implementar el plan de acción de género, promover la reflexión sobre nuevas miradas con enfoque de género en las políticas de cambio climático, y por último nuestro, nuestro objetivo es impulsar la creación de una red por la igualdad de género y cambio climático de América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, nuestro resultado esperado es que también, además del documento de trabajo que ya publicamos, eh, vamos también a tener un, docu un documento guía resultante del encuentro que va a sistematizar las buenas prácticas, experiencias, desafíos y oportunidades que están identificando los países de la región. Y por supuesto, también crear esta red de multiactor de cambio climático e igualdad de género con miras a establecer una hoja de ruta que promueva en los gobiernos la incorporación del enfoque de género. ¿Cómo ha funcionado el encuentro regional? Bueno, se desarrolla de manera virtual durante el mes de septiembre. Eh, dos días a la semana son los martes y jueves, ya nos queda la última semana, y las sesiones se dividen en, en abiertas y cerradas. Siempre tenemos una primera parte que es eh, una sesión expositiva sobre el tema y luego las delegaciones de gobierno pasan a un taller cerrado donde están enfocados eh, a hacer talleres prácticos eh, sobre el tema abordado en la sesión. Entonces tuvimos el jueves 2 eh, la inauguración que luego dio inicio a la presentación del documento de trabajo el, que guía las discusiones de, de las sesiones y un conversatorio Seguido de la inauguración donde se recalcó que es el tiempo de la acción, de los resultados, de políticas contracíclicas y de articulaciones claves enfocadas en las soluciones. Un mensaje clave que levantaron todas las autoridades y las panelistas que tuvimos ese día es que sin mujeres no hay acción climática. Luego tuvimos la sesión de gobernanza climática con enfoque de género que estaba enfocada en la creación de capacidades y arreglos institucionales, donde el mensaje clave fue en que para afrontar la acción climática, la perspectiva de género debe ser un componente transversal en toda la gestión pública nacional. Y en esa línea, los arreglos institucionales con enfoque de género nos pueden guiar hacia un mejoramiento de capacidades, como también hacia una transición justa hacia la sostenibilidad, y una gobernanza climática efectiva es inclusiva, intercultural e intergeneracional. En seguimiento de esa, primera, de esa segunda sesión, tuvimos la sesión del jueves 3 sobre coherencia climática en las políticas públicas, donde se recalcó la importancia de la voluntad política y la coordinación multisectorial eh, como componentes claves para abordar con mayor integralidad los esfuerzos que están realizando los países. Además, es eh, súper importante que el, el fortalecimiento de capacidades y liderazgo de las mujeres en toda su diversidad debe ser permanente. También recién este martes 21 tuvimos la sesión de financiamiento climático con enfoque de género, donde eh, tuvimos una presentación sobre los, los distintos eh, tipos de financiamiento internacional que existen y de cómo se pueden acceder también los países a estos tipos de fondos, o también dirigidos a la sociedad civil, etc. Tuvimos también la experiencia de Costa Rica, que tiene su programa Mujer Más Natura, eh, un programa sobre los accesos a los microcréditos, y también estuvo Emilia por parte de la sociedad civil, y con la moderación también de Marina, eh, dando sus eh, observaciones sobre el tema de financiamiento climático, un enfoque de género. Y luego también, este, ay, ayer que recién pasó, en la, se, en la sesión 5 se reflexionó en torno a la necesidad de desagregar, recolectar y procesar datos desglosados por sexo a fin de visibilizar situaciones que repercuten de manera diferente en los géneros y que actualmente son invisibles. Para ello, desarrollar e implementar sistemas de medición y seguimiento de progresos transparente y con rendición de cuenta y con en una condición necesaria para una implementación de políticas climáticas con perspectivas de género eficientes y efectivas. y De hecho, este fue el tema, que los países son, eh, tenemos menos, menos avances o aún estamos en proceso de generar estos datos. Así que, bueno, no, no sé cuánto tiempo llevo, no quiero ocupar mucho tiempo en esto, pero eh, los, los quería dejar invitados. Eh, el martes 28 tenemos la sesión 6, sobre mujeres agentes de cambio, experiencias en sectores dinamizadores para un gran impulso ambiental con igualdad de género, vamos a tener una presentación general de la CEPAL sobre eh, los sectores, la transición justa, los sectores verdes, sectores estratégicos para la recuperación verde con igualdad, perdón. Eh, vamos a tener la moderación de Antonella Bosconi de Argentina y las tres experiencias eh, por parte de Marcela Guerrero, la ministra de Costa Rica sobre electromovilidad, Francine Verón de Dominica, y Marlene Oliva eh, contándonos la experiencia de consideración de género en el Sistema Red. Y solo ya para ir finalizando, quisiera eh, terminar con este mensaje. Eh, Sin mujeres no hay acción climática y necesitamos más mujeres agentes de cambio. Así que, eh, bueno, también aprovechar de comentar que si quieren revisar los materiales de las sesiones, todas las, todas las grabaciones están en, en el canal de YouTube del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, y también la, la versión en inglés está en el, el canal de YouTube de Euroclima Plus. También nos pueden escribir a los correos si tienen alguna duda. Y están todas invitadas ya a participar el martes 28. Y nuestra sesión final será el jueves 30. También en la página www.cov25.cl están las presentaciones y la, los mensajes claves y las grabaciones de la sesión 1, 2 y 3 y iremos subiendo también los de esta semana que recién pasó. Eso por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias Javiera, un tremendo esfuerzo y trabajo ¿no? que también nos, nos, nos enseña otro tipo de encuentros, ¿no? de los que nos, nos explicaba también Eusebia, esto es a nivel tal vez más macro y virtual, pero, pero que también estamos viendo, ¿no? De identificar eh, al, al nivel macro, al nivel mes y al nivel micro, ¿no? Entonces, también hay representación de la sociedad civil en, en este encuentro. La, nueva, la próxima sesión que se va a ver sobre sectores eh, es interesante, ¿no? En el marco de, de los temas de agua que estamos tratando, por ejemplo, de los temas de, bueno, de acceso a los recursos naturales, de cómo de cómo entendemos ¿no? en, en los servicios ecosistémicos y de qué manera nos relacionamos en tanto que seres humanos y en tanto que hombres y mujeres ¿no? con, con, esos, o con esos servicios ecosistémicos que, que, que nos da la naturaleza. Entonces, bueno, eh, te agradezco muchísimo. Luego a ver si nos quedan unos minutos para, para conversar un poco más. También a, a agradecer a la y a toda la decisión que, que van a hacer a posterior de, de este encuentro porque creo que también estos estos espacios son al final como casi eh, pequeños compartimentos de, de bibliotecas, ¿no? A futuro, así que, que, bueno, y además también nos permiten seguirnos conociendo entre nosotros y seguir identificando otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces, sin más dilación, voy a cambiar un poco el orden de, si, si Teresa me lo permite, voy a darle la palabra a Leticia, a Leticia Gutiérrez, porque ella eh, justo hubo una confusión en, en el horario, que pues fue fue cosa nuestra, le agradecemos un montón la, las facilidades que nos ha puesto para conectarse ahora a última hora, así que le voy a dar a ella eh, el pase. Eh, adelante, Leticia, si te puedes también presentar tú, tú misma, perdona que no, no tengo delante la, la presentación, pero yo voy a ir pasando la, la, la sesión para que tú puedas... Muchas ya. gracias, Marina, <risa> muchísimas gracias, muchísimas ah, gracias perfecto, por la invitación. <risa> Bueno, perdón, encantada de poder compartir la, la experiencia eh, desde la Ciudad de México que hemos impulsado. Bueno, mi nombre es Leticia Gutiérrez Lorandi, yo soy directora general de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental en la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Eh, una de mis, de mis tareas en, en esta posición es el conducir la política ambiental y climática de la ciudad y, e implementar proyectos relevantes tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático. De lo que les voy a platicar el día de hoy es de un, un programa en el que hemos logrado de manera muy integral incorporar la perspectiva de género. El programa, El programa de Cosecha de Lluvia en la Ciudad de México Atiende, eh, por un lado, a esta situación en la ciudad de, de crisis hídrica que tenemos, asociada, por supuesto, también y, y, y cruzada por los impactos climáticos, en donde tenemos primero un balance hídrico negativo en la ciudad, extraemos el doble de lo que se recarga el, el, el acuífero, se ha reducido la infiltración también por los periodos de sequía, eh, lo cual causa hundimiento, agrietamiento y daños en la infraestructura urbana. Tenemos una situación muy grave de falta de acceso al agua, eh, prácticamente casi el, la quinta parte de la población no recibe agua todos los días y el 32% no tiene suficiente agua. Eh, hay gente que recibe, hay colonias, zonas de la ciudad que reciben, por ejemplo, agua únicamente una vez al, a la semana o dos veces a la semana y en ciertos periodos de tiempo. Eh, eh, hay algunos datos más, cientos, varios cientos de personas que no reciben agua a través de la red pública, que ni siquiera están conectadas a la red pública, lo cual pues acarrea todos estos problemas de salud, alimentarios, etcétera. Y eh, como todas sabemos, el tema del agua es un tema que eh, eh, lo atraviesa el, el, el, la problemática de género de manera importante, porque históricamente eh, por roles asignados a las mujeres, son ellas quienes eh, se dedican al, al cuidado y a la procuración del agua en los hogares. Entonces, bajo una situación de precariedad en donde estos hogares no tienen acceso al agua, son justamente las mujeres quienes dedican gran parte de su tiempo, de su trabajo, de su esfuerzo, para garantizar que sus viviendas tengan agua, por no tener un servicio que garantiza su, que, su abasto. La que sigue, por favor. El... el la 3, sí. Eh, lo que hemos hecho entonces en este programa es, eh, es un programa que, eh, bueno, ahorita les voy a dar más detalles, pero que estamos llegando, ya, ya llevamos 30.000 hogares en la Ciudad de México donde hemos instalado estos cosechadores de lluvia y se basa en el decálogo de género y medio ambiente que hemos construido entre la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México. No, no me voy a ir en detalle, pero básicamente es un cruce de una perspectiva de igualdad sustantiva en términos de género y medio ambiente, en donde son 10 principios que trabajamos en, en nuestras políticas medioambientales y programas, incluyendo este de cosecha de lluvia, en donde primero buscamos desagregar los datos de proyectos eh, eh, por sexo, por género. Eh, por supuesto, promover los derechos de las mujeres, no hacer estos programas con un enfoque de derechos, capacitar a las mujeres sobre los impactos de cambio climático, que es el caso de este programa, en donde no solo les instalamos un cosechador de lluvia, sino también les damos a conocer y las informamos de cómo esto mejora su capacidad de resiliencia, eh, aumentar la representación de las mujeres en la toma de decisiones, integrarlas en, en acciones de mitigación, no solo de adaptación, Reconocer el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como un subsidio que armoniza eh, amortiza la crisis y como un bien público, particularmente ahora de cara al, al COVID. Y justamente este programa llega, llega al, al corazón de los hogares y del, traba, del trabajo doméstico, que es el procurar el agua. Integrar eh, la perspectiva no solo de género, pero también generacional. Eh, incluir eh, eh, estas perspectivas desde una lógica también de desarrollo económico, la construcción de indicadores y, bueno, mucho de lo que se comentó ya en la presentación anterior, de considerar a las mujeres, impulsarlas y, y, y, y construir las condiciones habilitadoras para que sean agentes de cambios estructurales. Entonces, bueno, en, en, en este sentido, eh, diseñamos y estamos implementando este eh, programa de eh, de cosecha de lluvia en donde cruzamos, quizás la siguiente porque esta nada más nos da aquí un dato de más o menos el tiempo de horas que dedican las mujeres a la recolección de agua, ¿no? que en esto en este caso, sobre todo eh, quienes viven situaciones de mucho más vulnerabilidad, dedican aproximadamente cuatro horas a la semana a la recolección de agua que es tres veces hasta más tiempo de lo que los hombres dedican a las labores de cuidado. Entonces, bueno, este programa es un, un programa que llevamos implementando desde 2019, que tiene un presupuesto de 200 millones de pesos al año. Llevamos a la fecha instalados 28.000 mil sistemas. Esto implica que tenemos eh, eh, más de 135 mil beneficiarios, de los cuales el 65% son mujeres. Eh, nuestro objetivo es para 2024, cuando termina la administración de este gobierno, es llegar a 100,000 sistemas instalados. Estamos hablando de que los hogares en donde entramos son hogares de alrededor de 4 a 6 per personas que, que viven allí, a veces hasta 8, porque son eh, eh, casas que van construyendo eh, las, las familias que van creciendo y son más bien casas multifamiliares. Es un programa de apoyo social, parte de la política ambiental de la ciudad y justo tiene este enfoque de, de género y equidad. La que sigue es una, una infografía muy sencilla, porque cuando, cuando hablamos de este programa, bueno, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué es eso, no?, de un sistema de cosecha de lluvia. En realidad, pues es una serie de equipos eh, que almacenan el agua que cae de la lluvia, la filtran, eh, la transportan para que la gente la pueda utilizar en el hogar. Este es un prototipo de los sistemas que estamos instalando. Eh, eh, con materiales de la más alta calidad para que tengan una vida útil de al menos eh, 30 años. Y cómo funciona el programa es que eh, se recibe el registro del, del o la beneficiaria, como comentaba, eh, prácticamente el 65% son mujeres. Eh, se hace una visita técnica a la vivienda para tomar medidas, eh, identificar eh, los requerimientos que tiene la vivienda. En algunos casos tenemos que aplanar el techo, que poner alguna hilada de tabique, además de los tubos y canaletas para recoger el agua, se identifica dónde se va a instalar el tinaco, es como toda la parte de infraestructura. Y además en esa visita previa se recogen datos, se recogen datos eh, justo sobre el uso del tiempo de las mujeres respecto del agua, cómo está compuesta la familia, eh, para después poder medir, y es parte de lo que les voy a mostrar más adelante, qué impacto está teniendo nuestro programa en la vida de las mujeres, no solo en términos de abasto, de agua para estas familias, sino en las relaciones intrafamiliares. Entonces aquí eh, eh, tenemos un, un pantallazo de las características dem demográficas de las de las familias con las que trabajamos, en donde podemos ver que eh, las tareas de suministro de agua, el 65 por ciento lo llevan a cabo las mujeres. Eh, en los hogares en donde estamos trabajando, únicamente el 12 por de los hogares tienen jefatura económica de mujer, sin embargo en el 37% hay toma de decisiones económicas por parte de las mujeres, podemos ver aquí un desbalance importante respecto de quienes hacen las actividades para el suministro de agua y quienes toman las decisiones ¿no? y sobre todo las decisiones económicas que esto es parte de lo que recogemos también en las, en las encuestas que, que estamos realizando constantemente a los hogares algunos resultados y mire aquí rapidísimo porque me tendré que desconectar unos minutitos, pero eh, eh, lo más importante que hemos encontrado del programa y que nos parece que es un, un, eh, el indicador clave para decir que nuestro programa eh, de cosecha de lluvia está cerrando brechas de desigualdad, es que el tiempo que las mujeres dedicaban para actividades del agua en minutos antes del programa y después del programa se ha reducido muchísimo. Es decir, nuestro programa está permitiendo que las mujeres liberen tiempo. Y cuando hablamos del trabajo no remunerado dentro del hogar y la desigualdad en el balance eh, de, de la repartición de tareas domésticas, es fundamental porque este tiempo lo pueden utilizar para descansar, para estudiar, para trabajar, para cualquier otra cosa y no utilizarlo para gestionar el agua. Eh, algunos otros resultados importantes del programa es que eh, eh, se percibe un porcentaje mayor de la repartición equitativa de las tareas de agua, que es la última gráfica que podemos ver, y esto lo hemos logrado con una intervención que hicimos eh, en los hogares en donde eh, les proveemos un imán que pegan en el refrigerador con una lista de todas las actividades de mantenimiento del sistema que se tienen que llevar a cabo y, una, y un espacio para que ellos escriban el nombre del integrante de la familia que va a realizar cada una de estas actividades. De tal manera que se reparta de manera equitativa. Una actividad de mantenimiento fundamental, por ejemplo, es el mantener el techo limpio todo el tiempo y barrerlo constantemente porque eh, eh, eh, depende de, de, de la calidad del agua, depende del buen mantenimiento y de lo limpio que se tenga el techo, por ejemplo, ¿no? y es una actividad pues, que hay que subir al azote, hay que barrer el techo ¿no? y, y, y lo que promovemos es que esas tareas se repartan de manera equitativa cuándo hay que cambiar el clorador, cada cuánto cuándo hay que lavar el tinaco, etcétera y hemos logrado justo en este reparto equitativo de tareas el, el no caer en, en una situación en, el, en la que nuestro programa incrementara la brecha de género, es decir, una de las eh, hipótesis que eh, teníamos y que por supuesto no queríamos comprobar es que si el, el, el sistema no lo tenían y ahora lo, ten, lo tienen, implica una serie de actividades de mantenimiento, pues entonces como las mujeres son las encargadas de llevar a cabo el, el abastecimiento del agua en la buena familia, pues entonces ahora van a tener mucho más trabajo y no remunerado. ¿no? Entonces eh, eh, Justamente a través de esta pequeña intervención y por supuesto acompañada de una serie de campañas de difusión, de contacto permanente a través de mensajes masivos. no Estamos hablando de al final de este año vamos a llegar a 30.000 hogares para eh, recalcar esta importancia de la distribución eh, equitativa al interior del hogar hemos logrado que, que, que pues esa hipótesis no pues se compruebe, y al contrario, nuestra hipótesis de nuestro programa Reduce Brechas de Desigualdad se comprueba, y no solo reduce brechas de desigualdad en términos del de reparto equitativo de tareas, sino que les está liberando tiempo, ¿no? Tiempo a las mujeres, en donde te tenemos historias y testimonios bellísimos de mujeres que han podido dedicar ese tiempo a trabajar, a abrir un pequeño negocio o a, a descansar, ¿no? Que también es algo muy importante. Entonces, bueno, lo, lo dejo aquí con muchísimo gusto. Podemos compartir más información, comentar que estamos justamente con, eh, eh, con la CEPAL, con, bajo liderazgo de Marina, trabajando un, un, eh, en contribuir al reporte que están realizando sobre medio ambiente y, y sistema de cuidados, lo cual, pues, este, ahí nada más, Marina, reiterarte, nuestro apoyo, agradecerte y que sigamos haciendo muchas cosas más juntas. Y bueno, pues una pena que ha sido así apresuradísimo con esta confusión de horario, pero muchas gracias eh, a todas, Marina. Un abrazo grande. Por nosotros dos, nos sentimos, Leticia, haberte hecho correr y te agradecemos muchísimo que nos hayas trasladado esta valiosa experiencia. Te dejamos ir, que sé que tienes otra reunión, pero ahora seguimos con el resto del panel. Muchísimas gracias. Y vamos, nos quedan unos diez minutos. Eh, vamos a pasar directamente ya con la, con la siguiente panelista para que, para que podamos eh, terminar bien de tiempo. Eh, la, nuestra próxima panelista es María Teresa Fernández, es la coordinadora de Mujeres en, eh, de Nicaragua, en Nicaragua, es feminista, defensora de derechos humanos, es economista con 25 años trabajando con mujeres rurales y campesinas por el fortalecimiento de sus capacidades y empoderamiento como sujetas políticas. Eh, la señora Fernández nos está realizando acciones resilientes ante el cambio climático y desarrollando la agroecología, el derecho a la tierra y otros recursos productivos de una vida libre eh, de violencia. María Teresa, tienes la palabra. Adelante. Muchas gracias. Eh... Primero, agradecer esta oportunidad de que podamos contar del trabajo que hacen las mujeres rurales y campesinas. Para nosotras es muy importante eh, visibilizar eh, la voz y el trabajo de las mujeres. Tal vez eh, voy a contarles un poco qué es lo que hemos venido haciendo como organización de mujeres rurales y campesinas. Mira, nosotros somos una organización, eh, la coordinadora de mujeres rurales. Está integrada por eh, socias cooperativistas que están en 13 cooperativas en León y Chinandega. Y a su vez, eh, desde hace ya, desde el 2005, venimos trabajando fuertemente en, en influenciar en las políticas públicas y para ello nosotras... Eh, trabajamos eh, una iniciativa de ley que se convirtió en la ley 717, que era obra de un fondo para compra de tierra con equidad de género para mujeres rurales. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a, a reflexionar con las mujeres, el principal problema, digamos, es el no tener tierra, no tener acceso a la tierra, que tiene que ver por, por las prácticas, las costumbres, las leyes, la sociedad patriarcal y falta de políticas públicas por parte del Estado, para las mujeres en Nicaragua. Entonces, esta iniciativa de ley que, que introdujimos en la Asamblea Nacional fue finalmente aprobada el 5 de mayo del 2010, pero nunca se implementó. Y ante ello estuvimos haciendo diferentes iniciativas, campañas, tuvimos una fuerte campaña eh, que se denominó Campaña de Justicia Alimentaria Crece, en la que estuvimos varias organizaciones demandando la implementación de la ley y que a su vez... Eh, las mujeres pudieran tener, beneficiarse pues, de esta política pública, de esta ley de la, de la República, pero finalmente no se logró. Luego, en vista de que cumplimos esa campaña, eh, nosotras eh, solo la coordinadora inició la campaña de recaudación de fondos con Tierra Propia Cambiaré Mi Vida, que por el contexto que vivimos pues se tuvo que suspender. Y desde el 2015 participamos en la Estrategia Nacional para Embrocaramiento Democrático de, los, de las y los Pobres, en el acceso democrático a la tierra, que se llama ERI, en Nicaragua, eh, todo esa, ese nombre lo concretamos con Eni Nicaragua, y es una plataforma multiactor para la buena gubernanza y la gestión sostenible de la tierra y el territorio que es apoyada por la coalición internacional por el acceso a la tierra, ILC. Somos fundadoras de una red centroamericana eh, que viene trabajando desde el 2012 integrada por tres países, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En Guatemala está la Articulación Nacional Teniendo Fuerzas para el Buen Vivir. En El Salvador la Alianza por los Derechos Humanos de las Mujeres Rurales y en Nicaragua pues la Coordinadora de Mujeres Rurales trabajamos principalmente por la tierra, por el derecho a la tierra, el territorio y una vida libre de violencia. Pero a la par de eso, este, en la Coordinadora hemos venido trabajando desde hace más de 10 años eh, la agroecología como una posición política pues ante la vida y también un feminista para las mujeres colocando en el centro la vida y, a, eh, y no solo eso sino tratando de trabajar de manera integral por el empoderamiento de las mujeres como son cooperativas, fortalecimiento de sus cooperativas eh, la agroecología el cambio climático y la gestión de riesgos ya que en eh, Nicaragua eh, muy fácilmente pues, azotada por diferentes fenómenos climáticos. Eh, decir que en Centroamérica somos una región de más de 10 millones de mujeres rurales, indígenas y campesinas, que tiene una rica biodiversidad, recursos naturales, agua, tierra, territorio, que poseen grandes riquezas. Y a la par de esta riqueza que tiene esta región, las mujeres rurales, indígenas y campesinas viven en pobreza por fa la falta de oportunidades eh, de los recursos del desarrollo, no acceden a recursos productivos, la tierra el principal, el proceso eh, escasez de agua que es terrible. Pues ya hemos escuchado a las otras panelistas: el, el, el problema del agua es un problema que afecta e impacta en la vida de las mujeres, así técnica, técnica formación, infraestructura, educación, vivienda, quien no logra a, alcanzar una vida de calidad. Pero las mujeres son poseedoras de conocimientos ancestrales que cuidan, que contribuyen al cuidado de la vida. Y cuando decimos la vida, pues nos referimos a la vida humana, a sanar la madre tierra, el entorno, los ríos, lo que está cerca. Y todo eso pues tiene que ver con el medio ambiente. Pues el medio ambiente pues es la vida misma, el entorno saludable que puedan este, las mujeres generar con sus o con recursos y principalmente con la producción agroecológica y con todo el trabajo que hacen. Eh, hablamos de la tierra porque pensamos que sin tierra pues no hay recursos naturales, no hay medio ambiente, no hay cuido y las mujeres son las que históricamente han colocado en el centro de la vida, en el centro de su conocimiento, recuperando saberes ancestrales, y eso hace que en la región, y principalmente en Nicaragua, eh, las mujeres estén trabajando en pequeñas parcelas agroecológicas, porque su principal problema es no tener tierra, pero en estas pequeñas parcelas agroecológicas que andan desde 400 metros cuadrados, una tarea, dos tareas, media manzana... Eh, han implementado diversas prácticas agroecológicas eh, y elaborando insecticidas orgánicos, biofertilizantes, combatiendo las plagas eh, totalmente de una manera agroecológica. Que a la par de eso, de todo el trabajo que hacen las mujeres, la selección de semillas desde el campo, nosotras estamos trabajando en una técnica de tipo de mejoramiento participativo para seleccionar las semillas en el, desde el campo, las semillas más eh, de las plantas más robustas, de las más fuertes, de las que no se llenan de plaga, para que tengan semillas resistentes al cambio climático y que aseguren la soberanía alimentaria. Entonces, eh, con el apoyo de diferentes eh, organismos de cooperación, eh, se han implementado sistemas de riego a baja presión, cosechas de agua, muy parecida a, a lo que acabamos de ver de la experiencia en México, nada más que no le llega todavía eh, de esa manera impresionante que nos acaban de, de, de comentar, sino que es en la misma eh, tanque que reciben el agua de lluvia, pero que sirve principalmente para el riego cuando deja de llover, de los cultivos y que tomen agua en los animales, porque no tenemos todavía eh, eh, la posibilidad de que estas aguas sean cloradas y que puedan eh, ser de consumo humano, porque en muchas comunidades no hay agua potable. Y los pozos se han venido secando con las problemáticas del cambio climático, con la sequía, y hay pozos que permiten seguir excavando, pero hay otros que no. Por ejemplo, en León, los pozos tienen una profundidad entre 150 y 180 varas que más o menos puede andar como en los 140 metros. Eh, ya ahí en esas eh, profundidades ya la gente no se arriesga a seguir excavando. Entonces el agua es una problemática muy fuerte eh, para las mujeres. Entonces, a la parte de esto, producen productos agroecológicos de sus pequeñas parcelas, principalmente hortalizas y todos los frutales que tienen en el patio que los venden eh, como producción agroecológica, pero que no es reconocida la producción agroecológica. Es decir, va igual que, que toda la, la producción convencional y, y eh, este aporte, este valor agregado de la producción agroecológica no se, no se reconoce. Entonces, eh, las mujeres enfrentan esta gran limitante de no tener tierra, los embates del cambio climático, los largos periodos de sequía o de repente intensas lluvias y ahora tornados que destruyen sus parcelas. La escasez de agua, las afectaciones del monocultivo. En Occidente de Nicaragua, desde los años 50, ah, se fue eliminando los bosques, se fue eh, afectando las tierras fértiles que esa zona, por la producción de monocultivos, porque Nicaragua ha vivido de cara a las necesidades eh, del exteriores, pues, de los diferentes países. Entonces, en los años 50, productora de algodón, luego banano, hasta tabaco, se, se, se sembró en estas zonas de occidente. Ahora está la caña de azúcar para el cultivo, para eh, producción eh, de, de, de, de biocombustibles. Pero eso viene haciendo de que las mujeres eh, les afecte más porque las quemas de las cañas, la, el, el riego de insecticidas en avionetas, en eso se afecta a las mujeres. Y se ven las parcelas de las mujeres o sus casas, sus comunidades, como pequeñas islitas en medio de aquel eh, cantidad de monocultivo, principalmente de la caña, pero otro que afecta es el maní porque van despalando y ahí es donde últimamente se han dado unos tornados terribles. Entonces... Eh, estas limitantes, estas, estas dificultades que enfrentan las mujeres hace que tengan un incremento eh, mayor de plagas. Eh, las plagas, cuando eh, se, se a, afecta bastante la, la, la, la, el monocultivo, las plagas eh, igual buscan dónde protegerse. Entonces se, se van hacia la, las pequeñas parcelas de las mujeres, entonces hay un incremento de, de, de plagas del suelo, pero también ocasionan pérdidas en sus cultivos. Eh, toda esta situación del medio ambiente, eh, de las plagas y también de los, de los efectos o embates del cambio climático. Y ahí es donde las mujeres tienen una gran resistencia, una gran resiliencia, que ante las pérdidas vuelven a levantarse, vuelven a sembrar, porque son agricultoras, como se dicen, hace años, o sea, unos 15 años, una mujer podía decir, Yo ayudo a mi marido ahora, ninguna mujer dice eso. Se, se han venido eh, identificando como productoras, como agricultoras, como productoras agroecológicas, y que forman y toman parte en la toma de decisiones en sus hogares y de lo que siembran y, lo que, y para qué van a usar eh, esos ingresos. Entonces, a la parte de toda esta situación difícil, ¿verdad?, provocada por el cambio climático, el, el, el monocultivo, digamos, y toda la, la situación que se da con este, las prácticas... Eh, de agricultura, pues, el, el desfal en los bosques, eh, las mujeres siempre tienen una actitud de levantarse aún en medio de las grandes dificultades. Y entonces, en eso, eh, hay un reconocimiento de las mujeres de, de este trabajo, de su aporte, del rescate de saberes ancestrales, de cuido de la semilla, de cuido de, de la madre tierra pues, colocando en el centro la vida, y además de eso compartiendo, ya hay en sus comunidades, en la mayoría de estas comunidades, eh, las personas, los hombres que cultivan, de, eh, de interesarse en las prácticas agroecológicas, porque la gente también se viene cansando de usar agroquímicos, que cada vez tienen que comprarlos más caros, echarle más a sus cultivos y están en ese círculo vicioso de de tener que buscar recursos eh, financieros eh, ganarse para poder recoger un poco de lo que puedan sembrar. Entonces la gente, eh, la influencia que están ejerciendo las mujeres hacia prácticas agroecológicas es intensa y en este año hemos avanzado más por la crisis sanitaria, pero también la gente ya está buscando cómo alimentarse mejor. Y a la parte de todo esto que hemos logrado, de que las mujeres... Eh, eh, han diversificado sus alimentos, todo lo que cosechan, digamos, este, la diversificación en, la, en su parcela también se diversifica eh, a la hora de alimentarse. Y eh, otra de las de las de las de los uh, aspectos relevantes es que hemos venido eh, trabajando muy fuerte también el el, de trabajar los imaginarios, trabajar toda esta parte de, de que hay género, de derecho, para trabajar un poco en el cambio de imaginarios, prácticas, costumbres, comportamientos, para superar o para por lo menos que las mujeres reconozcan ¿verdad? que hemos estado en total desigualdad, que las prácticas eh, del patriarcado, todos los mandatos, los roles, afectan la vida de las mujeres. Y hemos trabajado, nosotras no acompañamos mujeres, eh, por razones de violencia, sino que sensibilizamos y trabajamos para que las mujeres reconozcan que la violencia no es normal. Y todos estos esfuerzos que, que permiten visibilizar el trabajo, el aporte al medio ambiente, al cuidado, las prácticas agroecológicas, la promoción. Nosotros eh, desde hace varios años, pues con el apoyo de la cooperación, hemos escogido en trabajar en siete de los 17 eh, objetivos de desarrollo sostenible Pensamos que eso es una eh, posibilidad que también a nivel internacional, pues los organismos eh, trabajar también porque estos tengan una mayor efectividad en la vida de las mujeres, con tierra, recursos financieros, eh, recursos productivos, acceso a agua, tecnología, información, formación. Sabemos que la pandemia global del COVID-19 ha dejado en mayor desamparo las posibilidades financieras y de recursos para las organizaciones de mujeres pues que en todo el mundo la prioridad es reconstruir las economías afectadas por esta crisis sanitaria, pero aún así pensamos que invertir en las mujeres es una apuesta política, es un acto de justicia y es un tema de derechos humanos y creemos de que las mujeres eh, se merecen las oportunidades del desarrollo, las oportunidades que la cooperación, los organismos, las organizaciones podamos hacer para eh, mejorar la vida de las mujeres con esa fuerza que tienen, con esa eh, capacidad de levantarse ante las dificultades. Bueno, y les cerramos y les decimos que muchas gracias por esta oportunidad. Y ahí pues las mujeres estaban eh, eh, abonando una tierra donde iban a sembrar eh, maíz hace más de un mes, porque la sequía que hubo al inicio no se sembró de primera, entonces hasta ahorita se está sembrando eh, maíz y frijoles y otros rubros pues, en las parcelas agroecológicas. Muchas gracias. Realmente agradecemos esta gran oportunidad. Muchísimas gracias, María Teresa. Qué interesante experiencia. Y sí que es muy importante tener estos registros gráficos ¿no? de lo que está pasando en los territorios y, y, y, y toda la explicación técnica ¿no? que, que, nos, que nos has brindado y que también nos ha brindado con anterioridad Letiz, sus cámaras. Yo simplemente eh, quería agradecerles muchísimo. Hemos tenido hoy experiencias de, de cuatro lugares de, de la región, ¿no? De, de Panamá, hemos tenido una experiencia en Nicaragua, hemos tenido una experiencia en Chile y hemos tenido una experiencia eh, de México, ¿no? Y, y al final el hilo conductor eh, de, todas estas, de todas estas experiencias yo creo que tiene mucho que ver con, por supuesto, los cuidados, el cuidado ambiental, ¿no? Y también el cuidado de las propias mujeres, ¿no? Como lo hemos visto también en la... En la, como nos ha dicho el mensaje Javiera, ¿no? de, de ver a las mujeres como agentes de cambio y también cuidar a las mujeres de, de, de no sobrecargarlas ¿no? Con, con más tareas, sino aprovechar, ¿no? aprovechar esta crisis ¿no? en, la que, en la que estamos para conseguir, desde una perspectiva de derechos humanos que nos decía Teresa y desde el feminismo que también nos decía eh, Eusebia, podamos ¿no? contar con las mejores condiciones posibles para salir de esta crisis de una manera igualitaria. ¿no? Entonces, en el momento actual... Se refuerza, se refuerza mucho esta urgencia de la recuperación transformadora con, es, con la sostenibilidad y la igualdad en el centro y como telones de fondo. Y en, es necesario además para, para la construcción de estas economías resilientes y, y que sean me, menos susceptibles a futuras crisis que sabemos que pueden volver a pasar. ¿no? Y para esto necesitamos fomentar también los diálogos, ¿no? como nos explicaba también Javier, como lo es el encuentro regional que está, estamos eh, llevando a cabo a través del Gobierno de Chile, pero también diálogos. En, a lo interno de las, de las mismas grupos de mujeres y también a lo interno de, nuestras, de nosotras mismas, ¿no? como, como mujeres y, y también con los hombres como, como algo que, que forma parte de, to, de toda la sociedad en su conjunto. ¿no? Eh, eh, y que nos permitan avanzar también para implementar la agenda regional de género que tenemos, la agenda 2030 y la agenda climática, ¿no? para hacer frente a esta crisis climática de cara a la, a la próxima COP26 eh, que está a la vuelta de la esquina en Glasgow. Y eh, para ver y discutir ¿no? estas sendas ¿no? para, para la recuperación transformadora, que además, donde las bases tienen mucho que decir, ¿no? Bueno, en los sectores, cómo estamos viendo los sectores, cómo estamos viendo las inversiones y cómo estamos enfocando las inversiones en estos sectores, teniendo en cuenta este paradigma, ¿no? El cambio de, de paradigma de desarrollo, pero teniendo en cuenta a las comunidades locales y, y, y a las y a esos valores y conocimientos ancestrales, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, tener en cuenta todo este conocimiento técnico, por ejemplo, que hay en la recolección del agua y también tener en cuenta los tiempos, estas, estas desigualdades estos, estos que, están, que están en los sustratos culturales, ¿no? Que muchas veces puede, puede, puede, se pueden hacer políticas o acciones ciegas a, a esta realidad, ¿no? Yo les quiero agradecer mucho a, a las cuatro, que te dicen no está, pero a las tres que están aquí ahora, no sé si quieren poner su cámara, no sé si Eusebia sigue con, con nosotras para hacer una foto y si alguna tiene algún comentario, algún.. algún creo que no, hay, no estaba previsto una sesión de preguntas, pero si alguna quiere hacer algún comentario o alguna aportación, algún alcance, hay un espacio, yo creo, de un par de minutos. Y si no, también podríamos hacernos una foto si, si siguen aquí con nosotras. Eusebia, no sé si se ha podido. No, Eusebia no. No sé con nosotros y tampoco y tampoco Leticia. Así que no sé si Teresa quiere salir en la foto o, o, o ya cerramos como ustedes vean. <risa> Muchísimas gracias Marina. Ahora no olviden que damos comienzo a la clausura de la Semana Medioambiental Iberoamericana y que bueno, todos ustedes saben ahí porque está en la página web que, que está ahí el enlace. Muchísimas no, no, no, gracias. Más, muy bien, pues muchísimas gracias por el espacio y nada, que vayan muy bien y seguimos en, en todo este trabajo. Muchas gracias. Fuerte abrazo, muchísimas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Adiós. Chao.